Ellos se fueron en la segunda semana de abril. Yo le había contado que estaba bien difícil, pero a veces um, eh, las necesidades son más fuertes que el, que el miedo. Cuando la gente migra por opción, por voluntad, es un derecho. Cuando la gente migra por necesidad, por condiciones de riesgo, es más bien la violación a un derecho. En Nuevo León, la ola de violencia cobró una dimensión atroz. En el municipio de Cadereyta, el fin de semana fueron hallados 49 cuerpos mutilados. Estos cuerpos estaban completamente destrozados, eh, expuestos en, en la vía pública, cerca de una ruta. Y lo primero que dijeron las autoridades, pues que había sido un ajuste del crimen organizado, ¿no? entre grupos del crimen organizado, se negó que hubiera población migrante ¿no? y se negó que fueran víctimas. Pues el mecanismo transnacional de justicia es pues, la reparación a las víctimas, eh, la búsqueda en vida y sobre todo pues, la justicia.